Hola Gamers, y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como pueden ver, efectivamente recién hemos comenzado la historia, esto es la saga Saiyan en el principio. Y como pueden ver, ese es el poder de Goku, 365 unidades. Ese es el poder que tiene Goku ahora mismo, pero y voy a enseñarles cómo elevar ese poder porque recuerden que, recuerden que el poder de Raditz es alrededor de las 1300 unidades, entonces vamos, voy a enseñarles cómo llegar a ese nivel de poder o acercarnos a él y estar casi a la par de una forma muy rápida. Básicamente lo que hacemos es, nos vamos ya, o sea, estamos en la historia. Entramos al menú principal del juego y nos vamos a contenido descargable. Y una vez que estemos ahí nos vamos al DLC de Bills El de la batalla de los dioses Cuidado se vayan a ir al de la resurrección de Freezer y les van a reventar ¿no? Nos vamos a la, al DLC de la batalla de los dioses Entramos ahí Vamos a omitir todas las cinemáticas y todo lo que esté ahí Ok como podrían ver ahora mismo estamos en el planeta de Bills estamos con Goku, está en el mismo nivel, pueden ver el, el que tiene el mismo nivel incluso el poder de batalla es el mismo, excepto el de Vegeta, recuerden que Vegeta todavía no lo conocemos en la historia original, entonces el poder de Vegeta está bien alto, el de nosotros está bajísimo, entonces ahora, lo que tenemos que hacer es ir a entrenar con Whis, llegamos aquí, esto es para los que tengan el DLC, ojo que si no tienes el DLC no puedes entrar aquí. Pero bueno, vamos aquí, para todos los que tengan el DLC, a ver si comienzan la historia, pueden hacer esto. Vamos a omitir todo esto, y vamos a enfrentarnos a Whis. Ok, la primera pelea dice que requiere nivel 5, y nos dan como recompensa el agua sagrada. Ok, entonces vamos a luchar contra Wish. Va a ser un poco difícil, pero vamos a derrotarlo. Vamos a entrenar. Y le damos la Le dimos con el superataque y ahora nos van a dar esta agua eh, sagrada. Esta agua sagrada. El agua sagrada, si nosotros nos vamos aquí a objetos y nos vamos a este apartado aquí tenemos el agua dice que te, te sirve hasta el nivel 50 y te da 5000 de experiencia tú le das esto a Goku y dice que con esto sube hasta el nivel 7 o sea imagínense le dan y ya está en nivel 7 y todavía o sea brutal miren seguimos subiendo y sigue subiendo la experiencia Entonces como podrían ver seguimos dándole el agua y sigue subiendo el nivel Goku. Le seguimos subiendo con 20 aguas que ustedes consigan así. Miren, ya nos hemos acabado todas las aguas. Y, y como pueden ver el poder de Goku ya está en 1840 unidades. O sea, es una locura. En 1840 unidades Ya le hemos subido algunas cosas Bueno, espero que les haya gustado este video Y nos vemos en la próxima Bye bye